La acetilcolina. la acetilcolina fue el primer neurotransmisor en ser descubierto, ¿sí? básicamente con los trabajos de Otto Lui con los corazones de vaca. él Básicamente pues <coughs> eh, tenía interés en descubrir, o sea, había una duda, hasta ese momento no se conocía, había, había la hipótesis de que existían los neurotransmisores por las propuestas de de Sherrington y de Ramón y Cajal, pero hasta no se han descubierto los neurotransmisores, ¿no? Entonces, Otto Luis diseñó un experimento en el cual tenía, incluso se lo soñó, ¿sí? o sea, son unos casos de serendipia, <coughs> por sueños, entonces, donde ponía un corazón a un lado y, a, y a otro corazón a otro lado, a uno le daba una estimulación eléctrica y veía al que estaba en otro lado conectado por un tubito con un líquido, eh, ¿qué le pasaba? Y entonces el otro corazón comenzaba a disminuir la tasa cardíaca. Entonces el, la propuesta era, mire, el corazón número uno libera una molécula que viaja por ese tubito, por ese líquido, llega al corazón número dos que está en el líquido y reduce la tasa cardíaca. Ese neurotransmisor, él lo propuso y lo llamó acetilcolina. Y después pues se sintetizó y se descubrió y toda la, la cosa, ¿no? Entonces esa es la historia del descubrimiento de los neurotransmisores. Mm, Otto Lewin, eh, va a proponer, eh, bueno, no, ya ahora todos los neurotransmisores, los principales neurotransmisores, vamos a ver que tienen, principalmente las monoaminas y la y acetilcolina, tienen funciones a nivel periférico y a nivel central. ¿Listo? Entonces, la acetilcolina a nivel periférico es el principal agonista del sistema parasimpático, ¿sí? Dado que es el neurotransmisor que está mediando el nervio, o sea, que, que usa el nervio vago para sus ¿Qué Es el nervio vago, recuerde, el sistema simpático reduce la tasa cardíaca, ¿sí? genera vasodilatación, eh, hace que o sea, aumente la producción de saliva, eh, genera contracciones y movimientos gastrointestinales, etc. Y eh, eso básicamente es a través del nervio vago. Entonces, lo que haría... Eh, y, mediante, y, y a través del neurotransmisor acetilcolina. Listo, principalmente la, de lo, estimulando los receptores nicotínicos de la acetilcolina. ¿sí? También es uno de los principales moduladores de la respuesta inmune a nivel periférico. Principalmente respuesta antiinflamatoria a través también de estas conexiones coline, eh, colinérgicas nicotínicas. Listo. Algunas drogas. Algunos fármacos, algunos, eh, por ejemplo, el cigarrillo, el, el tabaco, dado que son agonistas de los receptores nicotínicos, tienen varios efectos parasimpáticos centrales, generando vasodilatación, eh, todo lo que está acá, ¿no? Incluso muchas personas los usan para después de comer o para mejorar la, la digestión. <tose> Sin embargo, personas cuando recién son expuestas, por ejemplo, al tabaco, en, la, en las primeras exposiciones pueden incluso simula, eh, generar síntomas, el, el famoso síncope vasovagal, ¿no? Y es que se ponen pálidos, les da mareo, se desmayan, les da vómito, les da diarrea, por activar estos receptores. A nivel periférico, la otra función de la acetilcolina es mediar, ser el principal eh, neurotransmisor de la sinapsis neuromuscular. Entonces, la, la, la acetilcolina se libera eh, y para permitir que se muevan los músculos, ¿sí? los músculos estriados principalmente, ¿no? Y por lo tanto, eh, si se bloqueara, esa, sin esa sinapsis neuromuscular, no podría haber movimiento, ¿sí? tendríamos parálisis, ¿sí?, es la que le dice, o sea, es la neurona, que, la motoneurona que le da la orden al músculo para que se contraiga. Bien, a nivel central, la acetilcolina se va a producir en dos lugares principales: uno, en el tallo cerebral, en el núcleo pedocompontino del, del, del, del mesencéfalo y de la protuberancia. Y desde aquí comienza a regular la, la actividad del nervio vago. ¿sí? Y dos, en el cerebro anterior basal. En el cerebro anterior basal también eh, tenemos pues, dos núcleos, el núcleo emeño y el núcleo septales. Y la acetilcolina que se está produciendo acá en el cerebro anterior basal va a ser muy importante para diferentes procesos cognitivos, del desarrollo y de plasticidad eh, cerebral. ¿sí? Entonces, por ejemplo, este, este, esta, eh, la acetilcolina que acá se produce va a alimentar, va a mediar la, con la, el funcionamiento de eh, ese circuito de, papés, de, lo, de, de los de, del, del hipocampo, ¿sí? Entonces, y de la corteza para el hipocampo. Recuerden que el hipocampo es muy importante para la generación de recuerdos, de nuevas memorias, pero también para estar mapeando continuamente cómo está funcionando nuestro, para crear las experiencias continuas, en, en continuamente, ¿no? Entonces, alterar este circuito podría conllevar a problemas de, de conciencia, pero también problemas de memoria, ¿no? no No poder crear recuerdos, amnesias. Por otro lado, estas sinapsis también, por ejemplo, hacia la, las cortezas prefrontales, corteza, hacia el símbolo, hacia las cortezas eh, parietales y demás, facilitan como crear un unificar. ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que estamos percibiendo? ¿Sí? Generar una percepción y, una, y orientar nuestros sentidos hacia la percepción. La acetilcolina va a ser muy importante para estas funciones atencionales de orientación atencional, para poder tener un foco atencional. El foco atencional básicamente eh, está mediado por la acetilcolina, ¿sí? Y principalmente a través de receptores muscarínicos, que sería el receptor metabotrópico de la, de, la, de la acetilcolina ¿bien? Por lo tanto, drogas <coughs> o enfermedades que dañen o que alteren estas conexiones, pues van a tener serios efectos en la vida mental de las personas. Por un lado, y una droga que, por ejemplo, es un antagonista muy fuerte, muy potente, colinérgico, que es la escopolamina, ¿sí?, puede llegar a afectar gravemente las habilidades de formar nuevos recuerdos generando amnesias de los eventos de la, anteriores incluso a la, al consumo o a, la, a, la, a, a, a, a que dado a que hayan la persona y generar, no que la persona se duerma, sino que la persona no sea capaz de, eh, de, de tomar decisiones de forma voluntaria, de unificar su foco atencional hacia un componente del mundo, pero tampoco puede recordarlo, ¿sí?, y esto, pues, va, va a ser un antecedente gravísimo, pues, porque la persona queda a la merced de las órdenes que otras personas le ¿sí? Mucho de lo que sucede cuando se espocopolaminiza la a una persona, la famosa burundanga. Bueno, y hay una enfermedad donde estas neuronas se pueden morir, y esa enfermedad se llama enfermedad de Alzheimer. Que es generando serios problemas atencionales y problemas de, eh, de, de memoria. Cuéntame Juan Esteban. Sí, bueno, es que ahorita mencionaste, pues, en, en la acetilcolina siempre lo de la contracción gastrointestinal y, pues, cómo hacer reacciones, ¿no? Entonces, yo me estaba acordando, por ejemplo, como si, si pasa lo mismo en, en el síndrome de abstinencia, respuesta de los receptores en eso. No, no, no, el síndrome de abstinencia tiene que. Eh, al cigarrillo, me estás hablando, ¿cierto? Sí, o en general también en, en ciertas drogas. Sí. Tiene un efecto más central y no es tanto con estos receptores. Por lo general la abstinencia está más relacionada con una actividad de, de, de, de, de, de estos circuitos como de amígdala, cíngulo, ¿sí? generando una gran sensación de ansiedad. ¿sí? Pero no estaría tan involucrado con estos componentes colinérgicos. listo. Bueno, entonces la acetilcolina sería importante entonces para eh, con, eh, media el desarrollo cerebral, en medio de que está relacionada con la plasticidad de esas regiones que les acabo de mencionar, y con la plasticidad cerebral, está relacionada con la integración perceptual durante vigilia, por eso durante esta drogada pues las personas pierden la facultad de integrar perceptualmente sus experiencias facilita la toma de decisiones, el automonitoreo, y es muy importante para generar los sueños, ¿no? las insoniaciones. ¿sí? Se libera durante esa fase de generar sueños, que es la responsable entonces de los sueños de movimientos oculares rápidos, o MOR, o REM. Y también que en algunos momentos las personas pueden controlar estos sueños lúcidos. ¿Vale? y Algunos, por ejemplo, la, hay unos... Eh, Antagonistas como la toxina botulínica Que bloquea la liberación de acetilcolina Generando parálisis neuromuscular sí, Esto es una toxina bastante peligrosa Que se produce en la comida en descomposición En los cereales en descomposición Y no sé en qué momento a alguien se le ocurrió usarlo Como tratamiento estético ¿no? Esto no es un tratamiento estético Esto lo que genera es un daño, una atrofia en el músculo Y las personas pues cada vez pierden mayor... De, de forma robusta la capacidad de, de, de mover los músculos llegando a ser claramente incapacitadas de expresar emociones, por ejemplo no solamente expresar emociones de comprender o de percibir emociones ajenas, para, para expresar o comprender emociones, entonces necesitamos activar los músculos. Y si no eres capaz de activarlos porque por alguna extraña razón se te ocurrió paralizar tu cara, pues vas a comenzar a, a, a tener una seria negligencia socioemocional. ¿sí? Entonces esto, pues yo no sé dónde está la ética de las personas que <ríe> inyectan este tipo de cosas, pero pues yo creo que hay otras formas eh, terapéuticas de, que no implican eh, dañar tu cuerpo para sentirte mejor, ¿no? si han, han escuchado o han visto personas que utilicen toxina botulínica o como tratamientos estéticos. Más como o se ha escuchado, tengo un pariente que se pone, pero más como para calmar el nervio, como para los tics. Ah, bueno, ya eso es otra cosa, ya es como en, porque hay un desorden de TIPS y entonces necesitan, no, ahí no calmaría el nervio como tal, sino estarías impidiendo que el nervio envíe la señal hacia el músculo. ¿Sí? También en estos casos, por ejemplo, en niños con parálisis cerebral, se les puede aplicar o se les aplica para disminuir la intensidad de la, de la, del tono muscular, para reducir el tono muscular, pero ya es otra cosa. ¿Sí? Muy diferente a los tratamientos estéticos. Vale, vale. Entonces, gracias a ti. Otros agonistas antagonistas colinérgicos los vemos acá. Por ejemplo, el, ven, la, el veneno de la viuda negra, de, una, de la araña de la viuda negra, es un poderoso agonista colinérgico que puede generar serias parálisis motoras. ¿Sí? Al, al, al favorecer la liberación de la acetilcolina. Eh, otro agonista, la, la nicotina, liberada por ejemplo por el tabajo. ¿sí? Algunos de los antagonistas, por ejemplo, la toxina botulínica, el curare que es un veneno que, que bloquea el receptor colinérgico nicotínico y genera parálisis, muy usado en la cuenca amazónica para cazar, por ejemplo. Eh, la atropina y la escopolamina también se puede utilizar, eh, ese, son antagonistas. Sí, que bloquean los receptores muscarínicos y generan pues, problemas grandes a nivel eh, perceptual, de memoria, de conciencia. Sí. Muy bien. Acá vemos la distribución de receptores muscarínicos, de receptores colinérgicos, tanto los muscarínicos como los nicotínicos, en el encéfalo, y pues de esto depende las, la, la, las, eh, las funciones que está mediando esa, eh, la acetilcolina, la, la ¿Vale?